Unidas Podemos por COIN presentará en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de julio, que se celebrará mañana jueves, cuatro mociones. Una de ellas hace referencia a progresividad en la aplicación del IBI para el pequeño comercio. Siempre hemos defendido que se, se realice una progresividad sobre, sobre dicho impuesto. La progresividad proporcional, es decir, que se apague en función de... Eh, ...los metros cuadrados y el valor que tiene la, el, el inmueble a, eh, a nivel catastral... ...pensamos que no es la fórmula más adecuada... ...especialmente para ciertos usos como es el uso comercial. Entonces planteamos eh, mejorar esa progresividad... ...de tal forma que los IBI de las grandes superficies sean mayores... ...y que por otro lado podamos bonificar al pequeño comercio... ...que tanto ha sufrido durante, durante esta pandemia. Otro de los puntos que la formación presentará al Pleno Municipal... ...para su debate y votación serán una serie de propuestas... ...para afrontar la nueva situación... ...ante los incendios forestales y su proliferación. Para afrontar la nueva situación de incendio, ...queremos proponer... A, y también exigir, por supuesto, a las la distintas administraciones, tanto estatal, pero especialmente también la autonómica, porque es la que tiene la competencia en el desarrollo de los planes del Infoca, eh, para mejorar la situación de cara a evitar futuras catástrofes como las que estamos conociendo y que se puedan producir en nuestro municipio. Por otro lado, desde Unidas Podemos por Coín se presentarán dos mociones... ...más relativas a la externalización de servicios municipales... ...como son la limpieza en los colegios y la organización de los campamentos de verano. Queda muy bien decir, como continuamente afirma el Partido Popular... ...que son muy buenos gestores. Pero claro, lo que sí que hacen bien es pagar para que otros gestionen por ellos. Cuando se externalizan los servicios hay como mínimo dos consecuencias... Una, un menor control de lo público, como ya he dicho anteriormente, pero otra también un, un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, por pura lógica del mercado. Si cualquier trabajo resulta rentable para una empresa privada y, sin embargo, no resulta para una administración pública, cuando la administración pública tiene que pagar a esa empresa privada, la empresa no lo hace gratis, ...es porque los empleados y empleadas... ...trabajan en condiciones distintas... ...pero además hay, hay ocasiones... ...en las que puede tener otra consecuencia... ...y es un empeoramiento del servicio...